Bueno, buenos días. Repito, eh, una gran alegría el iniciar esta primera jornada de Economía Social y Solidaria aquí en el Congreso y organizada por, por nuestro grupo parlamentario de Unidas Podemos. Gracias, quiero decir, ante todo a las personas técnicas, compañeros y compañeras que han hecho posible esto con mucho trabajo, especialmente a Maider y Luigi, les quiero agradecer. Eh, un honor con, contar con tantas personas interesadas, expertas, responsables de, del Ministerio de Trabajo, Economía y Economía Social, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, diferentes, representantes de diferentes entidades y experiencias que a lo largo del territorio están impulsando la economía social y solidaria y que están demostrando, en definitiva, que otra economía es posible. Más allá de la ortodoxia neoliberal, del beneficio económico a toda costa, que ignora a menudo pues, eh, consideraciones sociales, medioambientales o la más elemental, justicia social. Más allá de esto, hay, hay una economía posible. Hay un artículo de, de la Constitución española del que muy poco se habla y aún menos se ha desarrollado, el artículo 129.2 de la Constitución, del que siempre habla mi compañero Roberto. Este, eh, este artículo dice, y esto es literal, los poderes públicos, promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso a los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Esto es hasta aquí la, el artículo ¿eh? de, de la Constitución. Pese a este mandato constitucional, a resoluciones de la ONU y a recomendaciones europeas en el mismo sentido, los poderes públicos mmm, han tendido a considerar la economía social como bueno, pues un actor eh, secundario. Sin embargo, esta, esta economía ha mostrado una enorme capacidad transformadora hacia una, una sociedad más justa, más igualitaria, más, más humana. En un momento especialmente de crisis, de, de transición, eh, con la necesidad que tenemos de cambio de modelo productivo, la economía social y solidaria cobre especial importancia como vector de cambio. Y es fundamental para una fuerza política transformadora como la nuestra impulsar este modelo que pone en el centro a la persona el beneficio social, la sostenibilidad medioambiental, el trabajo digno, la inserción laboral de colectivos vulnerables que ayuda a fijar población en el medio rural y que pone en valor los cuidados y la igualdad. Las empresas de la economía social tienen una elevada resiliencia y mayor aguante ante las crisis. Conservan los puestos de trabajo más. Antes de, de pasar a hacer despidos, siempre se intentan otras soluciones como reducción de la jornada laboral, en fin, reparto de empleo, reducción de salarios, etcétera. ¿no? El modelo de, de economía social y solidaria propicia la, la participación de todos los agentes en la, en la gobernanza de las empresas la cooperación, la corresponsabilidad y suele además responder a las realidades y las necesidades de, del territorio donde, donde se asientan. Se trata de un sector muy heterogéneo desde fundaciones a pequeñas empresas de inserción, autónomos, es muy heterogéneo pero siempre realidades comprometidas con una economía orientada al interés general. Representa en España eh, aproximadamente el 10% del PIB, con más de 42.000 empresas y más de 2,3 millones de empleos directos e indirectos. Y bueno, a pesar de ello, a menudo se encuentra con, con enormes dificultades y con normativas que lejos de, de privilegiarla y de, y de impulsarla, pues bueno, ponen muchas trabas y no contemplan su especificidad. En esta cuestión tenemos un reto importantísimo, nosotras y nosotros. Plataformas como, como REAS o como la Economía del Bien Común tienen propuestas muy elaboradas de balances y, e indicadores que, que cuantifican, que son capaces de cuantificar cómo las empresas, más allá de, del, del balance económico, eh, cuidan eh, y son capaces de, de, de hacer viables pues, bueno, cuestiones como la, la justicia social, eh, la, el cuidado del medio ambiente, el compromiso con el territorio, el empleo digno, etcétera. Eh, balances sociales de, de este tipo deberían aplicarse de manera generalizada y que fueran determinantes a la hora de conceder ayudas, subvenciones por parte de la Administración y también para que la ciudadanía, conociendo estos balances, teniendo información, pueda optar por un consumo responsable de servicios o de productos de empresas que, son, eh, que están comprometidas eh, con, con el territorio y con el, con el bien común, en definitiva. Es evidente que esta economía, su modelo organizativo, sus objetivos sintonizan con nuestras concepciones económicas, laborales y sociales ¿no? eh, como organización política y que, que, que es lo que defendemos. Y desde nuestras responsabilidades institucionales también, desde aquí, desde el Congreso, pues bueno, eh, tenemos el compromiso de visibilizarla y también de, de impulsarla. Frente a la economía de, cas de casino, del pelotazo, de, de la, la financiarización que genera especulación pero no empleo digno y de calidad ni redistribuye la riqueza, es urgente impulsar la economía social y solidaria. Hace unos días en, en Castelló, en mi comarca, en la de Usó, una empresa, una gran corporación, Acciona Nordex, ha anunciado el cierre de una planta de, de, de montaje de turbinas eólicas. Si sigue adelante, 94 trabajadores y trabajadoras se irán a la calle. Es una empresa que tiene pedidos, que es viable económicamente, que tiene beneficios y, y bueno, pues esto, que en, está en una situación óptima, pero que buscaría una deslocalización pues para ampliar los beneficios de los accionistas. Ahí es donde estamos en muchos casos. Hay alternativa frente a estas grandes corporaciones que a menudo se benefician de, de dinero público o exenciones fiscales, o a veces evaden impuestos, deslocalizan empresas pese a tener beneficios y dejan a cientos de trabajadores en la calle y no les importan las consecuencias sociales de, de sus decisiones. Frente a esto hay alternativa. Debemos potenciar el paradigma que propugna la economía social y solidaria. La defensa de los derechos humanos, el trabajo decente, economía de cuidados, la relación ...público comunitaria, la promoción del territorio y del consumo local... ...todo esto beneficia al conjunto de la, de la sociedad. Apostamos por empresas en las que tengan voz y voto... ...trabajadoras y trabajadores comunitariamente implicadas... ...que refuercen nuestra soberanía industrial, alimentaria, energética... ...y que aportan valor social positivo y que son responsables medioambientalmente. Esto es esencial y más en este momento histórico. ¿no? Nuestro compromiso como, como grupo político, como grupo parlamentario, es visibilizar esta realidad, escuchar vuestras propuestas y aportaciones, mejorar también, intentar mejorar el marco normativo que favorezca esta, esta economía y, bueno, conseguir que nuestro país avance en, en este cumplimiento del artículo 129 de la Constitución, que ya, ya va siendo hora y es fundamental para nuestro presente y también para nuestro futuro. Muchísimas gracias. Roberto. Buenos días, buen bon día, eh, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a, a esta casa que es, que es a la vez casa del pueblo y casa de la palabra, ¿no? Eh, y que es el hogar de, de todas y de todos. Eh, hay muchos países en el mundo que se definen a sí mismos como, como estados liberales de derecho, ¿no? Eh, viven sobre o se articulan, articulan su vida social sobre un mito fundacional que es el mito de la mano invisible, según el cual... Las personas particulares deben desentenderse del bien común, los poderes públicos deben ser neutrales y los particulares en la búsqueda del interés particular y del máximo lucro es a eso a lo que se tienen que dedicar y despreocuparse del bien común porque hay una mano invisible que va a conseguir reordenar todas las piezas, hacerlas encajar unas en otras y derivar la búsqueda del, del interés particular en la búsqueda del bien común y del interés general como no existe ninguna evidencia científica de esto, algunos países en Europa decidieron definirse a sí mismos de otra forma y definieron, definir, decidieron definirse como estados sociales y democráticos de derecho y decidieron que el Estado no tiene que ser neutral ante la economía y decidieron que a los particulares no se les debe tratar con neutralidad a quienes son diferentes y decidieron que se tenía que priorizar a quienes... ...tenían la iniciativa económica, la libre iniciativa económica... ...y desarrollaban sus actividades de una forma que fuera más conveniente... ...para el interés general y para el bien común. Por eso, estos países, que se llaman países de constitucionalismo social... ...crearon una cosa que se llama la constitución económica... ...es decir, toda una serie de preceptos dentro de su constitución... ...que intentan ordenar la economía hacia el bien común... ...porque no confían en la existencia de esa, de esa mítica mano invisible... ...que se va a encargar de todo... Eh, digamos que en, este, en estos sistemas políticos que existen en Europa, el, el Estado tiene unos deberes muy importantes en materia económica y tiene que orientar la actividad de los particulares hacia el bien común, pero también los particulares tienen que orientar el ejercicio de sus derechos, de sus libertades y de su actividad económica, de su libre iniciativa económica hacia el interés general haciéndola compatible. Por eso, esas constituciones de los Estados Sociales y Democráticos de Derecho contienen un artículo que en el caso, en el caso español es el artículo 128, en otros países, en Austria, en Alemania, es otro artículo en el cual dice que toda la riqueza, sea quien sea su titular, está subordinada al interés general. Existe Digamos, dentro de este modelo económico que prioriza, que no trata con neutralidad a todos los agentes económicos y que prioriza o debe priorizar a quienes más cooperan con el, con el bien común, digamos que existe un modelo societario, un modelo de iniciativa económica de los particulares que es el que más se acerca al bien común y es el de la iniciativa co col eh, colaborativa, cooperativa, el de la iniciativa social, el de la iniciativa colectiva… Y existe un sector importante de la economía, hoy representado, eh, representado en esta sala por, de forma muy ilustre, muy digamos, por, por algunas de las personas aquí asistentes, de personas que colaboran, digamos, en el logro de estos objetivos y que intervienen en el tráfico mercantil, intervienen en el tráfico económico como agentes generadores de riqueza, pero con una preocupación importante por digamos, por el interés general. Eh, esto no es simplemente lo que nos hablan de la responsabilidad social de la empresa, que suele ser meramente corporativo, o perdón, suele ser una actividad meramente de marketing, sino que es realmente, realmente responsabilidad social la de todas estas empresas, eh, que no, mera, no mera propaganda empresas que están implicadas con la comunidad, empresas que piensan que una persona debe generar riqueza no solo para sí misma, sino para la comunidad a la que pertenece, que intentan relacionarse de forma respetuosa y democrática en el interior de la, de la actividad económica y sin que existan ideales en este mundo en el que todo tiene sus imperfecciones, pero digamos que son un modelo que nos hace sentirnos orgullosas y, orgullosas y, y orgullosos de hoy de poder compartir eh, con todas vosotras y con todos vosotros. Muchísimas gracias por, por haber venido a nuestra llamada y simplemente mostraros eh, que estamos disponibles, que somos simplemente instrumentos eh, a vuestra disposición para intentar, eh, para intentar que, eso, que esos objetivos que tenemos constitucionalmente impuestos, no se pierdan por el camino y que este modelo, el modelo de las empresas con responsabilidad social importante, de las empresas con iniciativa colectiva, de las empresas que se preocupan por la comunidad, pues sea el día de mañana el modelo prioritario y preferente y, sobre todo, por animar a las jóvenes y a los jóvenes de este país a que emprendan de forma, de forma colectiva y a que se impliquen no solo a favor del interés eh, particular, sino que vinculen el interés particular al interés general. Muchas gracias y bienvenidas. Sí. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por venir. Eh, vamos a, a presentar a, a los ponentes de, de esta mesa. Eh, tenemos con nosotras a Maravillas Spin, directora general del Trabajo Autónomo, es irresponsabilidad. responsabilidad social de las empresas, a Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y presidente de Social Economy Europe desde 2015, Alfonso Volado Collado, es cooperativista, coordinador ejecutivo de ARS Corredoría de Aseguranzas SCCL y presidente del Consejo Federal de REAS Red de Redes. Eh, a en Olte USPARICHA, licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, Máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de la Empresa de Madrid y Programa de Dirección General de Deusto Business School. Desde 2004 es técnica del área jurídica y proyectos y responsabilidad social empresarial de ASLE Asociación DSL de, de Euskadi, especializada en procesos de transformación empresarial, tanto reconversiones como sucesiones empresariales, en favor de las personas trabajadoras en enero de 2020 asume la dirección general de ASLE y con la Constitución de Labor Park, Federación de Asociaciones Laborales y participadas en España a finales de 2019 asume su presidencia. Vamos a comenzar eh, con Maravillas Spin. Eh, Maravillas, te voy a pedir que nos ajustemos a unos eh, 12 minutos. Eh, Maravillas, el modelo de la economía social es sinónimo de calidad en el trabajo, de participación democrática, de construcción del tejido social. Y estas características hacen de la economía social una referencia en la transformación económica y social que se referencia en, en los acuerdos a nivel europeo y estatal. ¿Qué nos puedes contar? ¿no? En el marco del, del componente 23, del plan de recuperación y transformación social y resiliencia, parece que se ha apostado por, por un plan integral de impulso a la economía social integrado en el PERTE. De, de la economía social y los cuidados. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias y muy buenos días. Porque voy a introducir un poquito, eh, para mí es un lujo eh, poder participar en esta mesa sobre la capacidad transformadora de la economía social y solidaria, que, que creo que describe perfectamente la fuerza que tiene la economía social de nuestro país. Y, y quiero agradeceros la oportunidad de poder expresar y compartir políticas como a la que te has referido, pero también otras políticas que generan un marco de, político y jurídico que refuerza un poco el ecosistema que tenemos en nuestro país, que es un ecosistema que es referente a nivel europeo e incluso, me atrevo a decir, a nivel mundial eh, y que con las políticas que estamos poniendo en marcha pretendemos consolidar. Eh, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social consideramos que la economía social es un, es un motor transformador de la economía y que es el mecanismo que nos va a permitir transitar a un modelo económico que funcione de verdad eh, para las personas. Ese es el, el objetivo. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Vale, gracias. Por tanto, también quiero agradecer a Marisa, a Roberto, a Luigi y a todas las personas que habéis contribuido a organizar esta, esta jornada. Muchas gracias por vuestro interés y, sobre todo, por el apoyo que siempre nos manifestáis. También quiero manifestar mi, mi ilusión por compartir mesa con compañeras y compañeros de, de viaje como Juan Antonio Pedreño, Alfonso Volado y Onenolte. Un placer, igualmente, eh, ver tantas caras amigas, tantas caras conocidas de la economía social. Eh, estoy segura de que la, las tres mesas de hoy va, van a ser muy productivas y también quiero agradecer a todas las personas que habéis podido acercaros, a las personas que están viéndonos a través de la pantalla, porque todas y todos tenéis mucho que aportar a, a todo este debate. Eh, bien, lo primero que me gustaría transmitir es el momento de enorme oportunidad que estamos viviendo para, para que la economía social ocupe el lugar que le corresponde eh, como agente clave de transformación. Y no es solo una opinión ni una percepción mía, es algo que, que compartimos en, en todos los foros en los que nos vamos moviendo. En los foros internacionales, en el ámbito comunitario, eh, en, el, en la OIT, en la OCDE, allá por donde vamos la economía suena, suena más y además suena bien. Por eso creo que, que estamos en ese momento, y es un momento de oportunidad no solamente para la economía social, también para, para todas las personas que nos podemos beneficiar de esa forma de hacer e economía, porque eh, la transformación forma parte del ADN de la economía social y sus efectos multiplicadores son enormes. Nos puede mm, transformar realmente como sociedad a una sociedad mejor. Sabéis que los principios a los que ya se han referido, Marisa, los principios como son el de primacía de las personas o de, o de la finalidad social o medioambiental sobre el beneficio, o el principio de la reinversión de, de las ganancias en servicios para los miembros de, de las entidades de economía social, o de manera muy importante, el principio de gobernanza democrática y participativa, son principios que laten y han latido en las entidades que ya están consolidadas en nuestro modelo, como son las cooperativas. Eh, aquí tenemos a, a Luis Miguel y, y otros representantes de COZETA, eh, que tienen mucho que decir al respecto, pero también sociedades laborales. Y ahora Ione nos, nos ilustrará eh al respecto, pero también son principios y estos son los elementos que configuran el concepto de economía social que laten en las nuevas expresiones eh, que se están manifestando en nuestra realidad eh, de economía social. Por tanto, eh, la economía social está aportando soluciones concretas e innovadoras a los retos que tenemos por delante. Frente a la precariedad aporta trabajo decente, frente a la exclusión aporta inclusión y frente a una gobernanza para y por el capital aporta una gobernanza para y por las personas. Por tanto, nada más innovador que un modelo de negocio que se adapta a las nuevas necesidades de las personas para ponerse a su servicio. Es el momento de la economía social y así se ha venido percibiendo precisamente durante toda esta semana en la que hemos recibido la visita de eurodiputados de la Comisión de Empleo que han venido a conocer de primera mano. Las políticas que estamos llevando a cabo, las buenas prácticas que se están llevando a cabo por el sector, eh, las, las organizaciones que representan a nuestro sector y a nuestras empresas. Y es que España tiene un ecosistema que es referente a nivel europeo. Ello no quiere decir que no debamos reforzar, adaptar, ajustar y, y para eso estamos, para facilitar su avance y para hacer que el camino sea más transitable para que pueda desplegar todo el potencial transformador que, que representa. Y fijaros, en este sentido creo que estamos totalmente alineados y, de hecho, ya hemos avanzado bastante el camino eh, y tenemos muy claros los objetivos para responder a las directrices que nos han dado desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, con su comunicación de 9 de diciembre con ese Plan de Acción Europeo para la Economía Social. Y todo esto es para enmarcar la pregunta que, que me has hecho al inicio. ¿eh? No, no es que me vaya por peteneras lo, lo voy, a, voy a abordar, no, no, voy a, va a venir, va a venir. Eh, ¿A qué me refiero con esto? no que, Porque lo que, como yo he compuesto mi intervención, es intentar ir eh, viendo cómo nosotros ya teníamos puestas en marcha políticas para que ahora se ha convertido en respuestas a, a las directrices del Plan de Acción Europeo. O sea, que sí que vamos un poquito por delante de, en, en esta materia. ¿no? En primer lugar, eh, nosotros ya contamos con una estrategia española de la economía social que tenía una duración 2017-2020, que ahora mismo se encuentra prorrogada porque estamos trabajando eh, y este año se tendrá que aprobar en el próximo Consejo de Fomento de la Economía Social eh, la nueva estrategia para los años 2022-2027. Y, en esta nueva estrategia, ya vamos a, a recoger, después del aprendizaje eh, que se ha derivado de la evaluación que ya, que ya se ha hecho de, de la anterior estrategia, vamos a, a, a responder y acoger esas lecciones aprendidas, pero también tenemos que adaptarnos a esta nueva situación social y económica que, que se está perfilando, todavía no de manera nítida, después de la pandemia. Todavía estamos saliendo de la pandemia, pero vamos a estar en un nuevo escenario y también vamos a recoger todos los avances en el ecosistema nacional e, y europeo. También tenemos que acoger, lanzar anclajes para que la economía social se pueda beneficiar y pueda aprovechar acceder a esos fondos europeos a los que te referías y otros fondos como los fondos FEDER, etcétera. Eh, esta estrategia también tiene que beber de, de la diversidad territorial y de la riqueza territorial de nuestro país. Eh, tiene que beber de muchas estrategias que se han ido aprobando durante estos años en las distintas comunidades autónomas. Y además tiene que cumplir, y así lo pretende hacer, un papel de vertebración del territorio generando canales integrados que vinculen desde lo local, pasando por lo regional, estatal y europeo, porque creemos que esa es la fórmula en la que se puede desplegar efectivamente todo este potencial de la economía social. Eh, vamos a contemplar medidas muy concretas y sobre todo realistas, aprendiendo, como decía, de las lecciones que, que ya hemos, que ya hemos eh, aprendido durante estos años, pero también tenemos que apostar por visibilizar de manera real eh, la economía social, que, que podamos concienciar de qué es la economía social, que nadie se extrañe eh, de qué es la economía social, porque, tenemos que visibilizarla para muchas personas que ya son economía social de hecho y tenemos que visibilizarla como una alternativa de emprendimiento social e inclusivo para las personas más jóvenes, también para las mujeres, también para los colectivos que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad y más después de esta crisis que estamos viviendo. Eh, también es una estrategia que va a contemplar retos de país como reto demográfico y eh, va a favorecer la transición verde y la transición digital. Es el marco en el que vamos a fijar indicadores y vamos a hacer un seguimiento para que sea un documento vivo, una hoja de ruta viva en la que todos podamos participar y que, no, y que sea movible. Si tenemos que mejorar cosas durante estos cinco años, los vamos, las iremos mejorando entre todos. Y ese entre todos es una forma de hacer que creo que también es importante para la economía social y que se, está, se, se ha focalizado, se ha institucionalizado a través del Consejo de Fomento de la Economía Social. Un consejo asesor del Gobierno, que se constituyó el, el, pasado, el pasado viernes, eh, después de más de una década sin, sin, sin vida, sin diálogo. Y eso que es un consejo, que es el punto de encuentro para dialogar sobre la economía social. Punto de encuentro ministerial, punto de encuentro de las comunidades autónomas, punto de encuentro del sector, punto de encuentro de expertos y expertas, punto de encuentro también de representantes sindicales. Entonces, qué mejor foro para aportar al diseño de esta estrategia, para aportar esa mirada poliédrica y mejorar eh, la estrategia en la que estamos trabajando. Volviendo al Plan de Acción Europeo, que es un poco el hilo del relato que os quiero transmitir, eh, la Comisión Europea señala que el mecanismo de recuperación y resiliencia ofrece a los Estados miembros oportunidades para llevar a cabo reformas e inversiones a través del emprendimiento social e inclusivo. Se refiere de manera expresa a, a esta cuestión. Eh, y, precisamente, en diciembre, el presidente del Gobierno anunció un PERTE de Economía Social y Economía de los Cuidados. Un PERTE, un proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica que contempla la economía social como el vehículo catalizador, como el vehículo acelerador para transformar un sector tan importante para las personas como es la economía de los cuidados. Y la economía de los cuidados no en un sentido tradicional de una cadena de valor unidireccional, sino en un sentido transformador también concebido como una red de, de, de una red que permita incorporar al PERTE, incorporar a, a la economía de los cuidados pues desde el autocuidado hasta eh, los cuidados eh, familiares, eh, también el cuidado del entorno… Eh, las transiciones ecológicas, la transición verde, todos los elementos que permitan poner en el centro a la persona y a su entorno y todo su bienestar a lo largo de las distintas etapas de la vida de una persona, todos sus ciclos, desde la niñez hasta la etapa más, eh, más madura. Eh, el objetivo de cualquier perte, también de este, es dinamizar la economía española. Eh, mediante la creación de actividad económica, generación de empleo y mejorando la competitividad. Eh, ¿Cómo se articula esto? Pues a través de un instrumento como es este de colaboración público-privada. Eh, en, de, de, en la parte privada la responsabilidad va a ser movilizar esa economía, generar empleos y mejorar la competitividad. De la parte pública, nuestra responsabilidad es movilizar de manera inteligente los recursos que podamos para conseguir, conseguir esa transformación que es el objetivo de, del PERTI. Y en este sentido, por supuesto, la economía social encuentra un claro acomodo, porque es una, una herramienta estratégica que se adapta perfectamente a la forma de hacer de, de, de la economía social. Voy a intentar ir más rápido. Eh, sí señalar cuestiones importantes dentro de este PERTE. Dentro de este PERTE en el que estamos trabajando, por eso no os puedo dar datos más concretos, pero sí elementos esenciales. Tenemos una inversión específica para, eh, para la economía social, un plan integral para la economía social que se va a articular a través de una convocatoria de ayudas para proyectos estatales eh, en concurrencia competitiva, que está dotada de 100 millones de euros y que va a ir enfocada a cinco líneas de inversión y y sí necesito exponerlas para que podáis eh, ver hacia dónde vamos. Estas líneas de, de inversión no nos las hemos, las hemos detectado en las necesidades de, del sector. ¿no? En primer lugar, un programa de generación y de mantenimiento del empleo de empresas viables, como la que se ha referido Marisa en su intervención, que o bien están atravesando dificultades económicas o bien se encuentran sin relevo generacional, mediante su conversión en fórmulas empresariales, como las cooperativas y las sociedades laborales, gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores. Una segunda línea, muy enfocada al emprendimiento juvenil, eh, un programa de creación y consolidación de entidades de la economía social con carácter innovador. Una tercera línea, un programa nacional de apoyo a la digitalización de las empresas de la economía social, con especial incidencia en el impulso de las plataformas digitales siempre en el marco de los principios y valores de la economía social y dirigida a mejorar el bienestar de las personas, sobre todo en el ámbito rural. La promoción de redes cooperativas, de sociedades laborales y de otras fórmulas de economía social sería la cuarta línea de inversión acompañada de medidas de capacitación y medidas de formación para ofrecer nuevos servicios integrales a la sociedad, a la ciudadanía. Y, por último, una, línea, una quinta línea de inversión dirigida a impulsar las transiciones sostenibles e inclusivas de empresas y de colectivos en situación de vulnerabilidad. Este sería el, las políticas estratégicas. Que estamos, en las que estamos trabajando, que tienen que salir eh, más pronto que tarde, pero también eh, teníamos, tenemos un compromiso para mejorar el marco jurídico, de manera que ese marco jurídico se convierta eh, en un espacio transitable que impulse, que engrase este, este compromiso estratégico. Por eso se va a abordar la reforma de la ley de cooperativas, la reforma de la ley de empresas de inserción y la reforma de la ley de economía social, con ese objetivo. El objetivo no es. Eh, transformar algo que ya funciona. El objetivo es actualizar, modernizar, engrasar la maquinaria para que eh, las empresas puedan, puedan abordar los retos que tenemos por delante de manera solvente. Por tanto, estamos eh, en un ecosistema muy avanzado, pero estamos poniendo eh, en marcha políticas para que se, se consolide ese, ese ecosistema. Eh, Estamos poniendo medidas también en el ámbito local y regional. Sabéis que tenemos como medidas frente al reto demográfico la capitalidad española de la economía social. El año pasado recayó en Teruel con un balance muy positivo y, y agradezco todo el trabajo que se hizo este año. Ha recaído en Santiago de Compostela, aprovechando el, el año Sacobeo, También vamos a, a aprovechar esa visibilización de la economía social. Pero también tenemos proyectos piloto para, para comprometer y generar empleo para mujeres jóvenes y vinculados con la sostenibilidad. Y aquí tienen mucho que decir tanto Luis Miguel como, como Guadalupe que, que están al frente de esos proyectos piloto. También estamos participando, y estoy acabando prometido, eh, en, eh, en todos los foros internacionales para aprender buenas prácticas de otros estados, pero también para compartirlas nuestras eh, en foros tan, tan dispares pues como la OCI. CDE, la OIT, el grupo jeces de expertos, etcétera. Somos muy conscientes de que todavía tenemos retos y tenemos que abordarlos. No, no, no somos ajenos a, a la necesidad de generar nuevas formas de financiación, a favorecer la, la financia, el acceso a la financiación de las empresas de economía social. También a que sea una realidad ese, esa disposición adicional de la Ley de Contratos de la Administración Pública que exige una contratación pública responsable eh, y nosotros en, la medida, nosotros en la medida de nuestras fuerzas siempre eh, vamos por la vía de los hechos, demostrando que se, se es perfectamente competitivo, eh, prestando un servicio de calidad y, y respetando los derechos de, de las personas trabajadoras. Eh, tenemos que mejorar nuestras estadísticas y los, me los mecanismos de medición de impacto, eso también estamos, estamos eh, somos conscientes de esta necesidad. Pero creo de verdad que estamos en el camino, que por supuesto vamos muy bien acompañadas y acompañados en este camino y que cada vez eh, gozamos de más fuerza para avanzar. Claro. Muchísimas gracias por, por vuestra atención y creo, no sé, me habré pasado un poco. Pero no. <risa> Muchísimas muchísimas gracias, maravillas. Vamos ahora con Juan Antonio Pedreño, presidente de la Conferencia Empresarial, Confederación Empresarial Española de la Economía Social y presidente de Social Economy Europe desde 2015. Sí, se sí, oye mejor ahora, ¿no? Buenos días y muchas gracias por, por invitarnos a, a participar en esta jornada que me parece sumamente interesante además en este, en este magnífico escenario y sobre todo por compartir mesa con las personas tan relevantes que me acompañan y con todos ustedes y con las personas que están online a través de, la, de las redes en este caso. Yo creo que hay que agradecer también el trabajo de todas las personas que estamos aquí y todas las que están en toda España y en toda Europa trabajando por la economía social, como decía Marisa al principio, porque otra economía es posible y tenemos que hacerla entre todos, ¿no? Me ha encantado escuchar aquí, en esta casa, en este foro, la referencia al artículo 129.2. Me ha encantado. Y me ha encantado también al punto 2 y al punto 3, que es la referencia completa a la participación de los trabajadores y el acceso a los medios de producción. No es habitual. No es habitual, lamentablemente, que en este foro, en esta casa –en este foro sí–, pero en esta casa se haya podido escuchar referencias al artículo 129 de la Constitución, por eso particularmente me ha… Me ha gustado mucho la referencia de Marisa en este sentido. Y también coincidir con Roberto de que no hay mano invisible, Roberto, ni esto se hace solo. O esto lo hacemos entre los que creemos que efectivamente otra economía es posible o no lo vamos a conseguir tampoco. Me toca hablar del modelo y del impacto de la economía social en España. Esta semana han visitado nuestro país, como decía Maravilla, es una representación de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo una comisión de empleo que ha estado conformada por eurodiputados de todos los partidos políticos del arco parlamentario. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo era conocer la economía social en España, cómo está conformada, qué impacto tiene en la sociedad, qué impacto tiene en la economía, cuál es el compromiso de los gobiernos y de los partidos políticos y si era posible que esta experiencia se pudiera trasladar a otros lugares de Europa para crear ese ecosistema de economía social con el que se puede pasar, como el plan de acción indica en uno de sus objetivos, del 6% en empleo, que son 14 millones de personas, al 15%, que serían 30 millones de personas en toda Europa en el marco de la economía social en el año 2030. ¿Y por qué querían saber esto? Pues querían saber esto primero porque a muchos de ellos, de los que han venido, lamentablemente les faltan conocimientos le faltan conocimientos, no conocen en profundidad la economía social y querían conocerlo para tener oportunidad de hacer sugerencia a la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo que está elaborando un documento sobre el Plan de Acción de Economía Social, un plan de acción al que la directora se ha referido ampliamente y, y simplemente, pues decir que es un plan que cierra el círculo, yo creo, de algo que ha señalado ella también. Creo que es importante señalar que hay cuatro niveles sobre los cuales… Hay que trabajar al mismo tiempo para eh, poder hacer de la economía social el elemento fundamental. El primer nivel, porque la economía social, como sabemos, nace desde abajo. Quiero recordar que cuando la ley española de economía social toma a luz 2011, ya hay más de 50.000 empresas de economía social en España, que son las de las diferentes familias. Por tanto, no hemos esperado a que exista la ley de economía social para crear entonces las. La familia y las empresa de economía social. El local es el primero, el segundo es el regional, el tercero es el estatal. Quiero recordar aquí que el único país que tiene una estrategia española, que tiene una estrategia de país de economía social es España, es el único país que tiene una estrategia de país, como es el único país que ha introducido una prioridad de la economía social en los fondos estructurales, en el FSE y ahora en el FSE Plus como es el único país que tiene claramente un PERTE sobre economía social. Estas referencias hay que trasladarlas y hay que convertir a España en lo que es en este momento, la referencia de la economía social en Europa. Bueno, pues en este sentido, este plan de acción lo que hace es cerrar el círculo y hay un plan de acción europeo. No se entendería que pudiera haber un ecosistema en economía social en Europa sin un paraguas que sería una normativa europea, unas medidas europeas, un presupuesto europeo y una acción europea en favor de la economía social. Por tanto, el plan de acción cierra el círculo. Lo que tenemos que hacer ahora, como bien se ha señalado por parte de la directora, es aprovechar esta circunstancia, este momento especial que estamos trasladando. Bueno, pues yo creo que muchas eh, en muchas ocasiones nosotros, nosotros y mucha gente no valora realmente lo que tiene y a veces no valoramos el papel que estoy diciendo que que otros sí hacen sobre la economía social española. Permítanme que lea algunas declaraciones de eh, algunos de los eurodiputados que han estado aquí, justo al marcharse, ¿no? La vicepresidenta de la comisión, Katrin Logespin, que es de los verdes alemanes, dice «Nos ha impresionado la realidad de la economía social española». Necesitamos una respuesta sólida de la economía social para afrontar los retos actuales que presenta Europa, como el empleo, el reto demográfico, el cambio climático o la pobreza energética. Otras declaraciones, como Lina Galvez, diputada también, dicen nuestros colegas europeos, se llevan una excelente impresión por la diversidad de empresas y sectores en los que actúa la economía social en España, que cuenta con un marco normativo que permite florecer bajo este modelo. España tiene mucho que aportar con el desarrollo de modelos de empresas de éxito como hemos visto. Un modelo competitivo en favor de la solidaridad, la igualdad, el crecimiento sostenible y la competitividad. Pues esta percepción generalizada de que la economía social tiene el potencial de remodelar la economía a través de modelos empresariales y económicos es lo que nos va a hacer que apostemos por esos modelos económicos inclusivos, sostenibles, que nos tienen que conducir a una transformación ecológica, económica y social más equitativa. Y creo que esta percepción, este paso, a mí me parece que es un paso histórico. Me parece que es un paso histórico para la economía social porque nunca se había entendido la economía social de esta manera, sino siempre se había entendido y se había considerado la economía social, y algo ha señalado también Marisa diciendo segunda división o algo así, decía, como una economía, unas empresas que acudían a rescate al rescate de la economía en las crisis, como un sector que se desarrollaba con mayor frecuencia en relación con los problemas de empleo. Bueno, yo creo que en este sentido, eh, decía Marisa eh, esa, esta cuestión, y yo creo que eh, una empresa, un modelo de empresa que además, naciendo desde abajo, no se deslocaliza, fija población y mantiene a las personas en el territorio. Pero esto va a cambiar. Esto está cambiando ya con las normativas que tenemos y con las medidas que están poniendo en marcha. Por eso creo que es fundamental que, además de la contribución a la prosperidad económica y social, reconociendo que estas empresas están contribuyendo a crear una sociedad más justa, más democrática y más sostenible, se destaque especialmente y de forma significativa por parte de gobiernos, de instituciones, el papel de la economía social en la promoción de la transición ecológica, digital y los retos a los que nos enfrentamos actualmente. Y nuestro reto, por cierto, tiene que ser un reto compartido y tiene que ser un reto para seguir demostrando que este sector tiene un gran potencial para crear puestos de trabajo con un alto valor añadido social, que esto es importante señalarlo siempre, mediante el empleo de trabajadores vulnerables y, además, para contribuir, como decimos, a la lucha contra el cambio climático. Empresas de economía social que trabajan y que contribuyen día a día a transformar la sociedad desde sus principios y desde sus valores. Identificada como uno de los 14 ecosistemas industriales del mercado único por parte de la Comisión Europea y que está implicada además en la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Por eso, la Comisión Europea y el Gobierno de España la han calificado como proyecto estratégico y pilar fundamental sobre el que reconstruir España y Europa. Y el jueves pasado 23 ministros europeos, este jueves pasado hace apenas cinco días, una semana en concreto, responsables de la economía social de toda Europa se reunieron en, País, en París para demostrar un deseo compartido de desarrollar la economía social con el fin de hacer frente a estos retos que ha señalado y crear puestos de trabajo de valor, de alto valor añadido. 23 gobiernos que representan el 85% de todos los países europeos que ya han aprobado por, eh, en sus políticas priorizar los valores de la economía social. Una economía social que si me ciño al título de la ponencia que me han trasladado, que es el, el impacto y el peso, pues en Europa estamos hablando de 2,8 millones de empresas en este momento, el 10% de todas las empresas de la Unión Europea y una facturación que está en torno al 8% del PIB, con empleos alrededor de los 14 millones, con un índice de crecimiento y una perspectiva a 30 millones si el plan de acción cumple los objetivos, 82 millones de voluntarios. Unas cifras que en España representan aproximadamente 44.000 empresas de economía social, 2,3 millones de empleos, un 10% del PIB y más de, 21, más de 21 millones de personas están asociados a las empresas de economía social. Bueno, en definitiva estamos hablando de un modelo empresarial que actúa en todos los sectores económicos, con empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas, muy pequeñas, que está creando una red de contención y fijación de la economía. Hace un momento hablaba con un compañero de Cataluña que me decía precisamente que la sociedad laboral más importante de España estaba en Cataluña y estas son cosas que hay que señalar también de forma significativa. Empresas, como digo, que son líderes incluso en su sector en Europa e incluso en el mundo. Tenemos el ejemplo que a veces no hacemos referencia de Mondragón, que es la cooperativa industrial más importante del mundo en este momento y la tenemos aquí en España en definitiva. Eh, no me extenderé en cuanto a los valores que representan, lo señalaba también Maravilla, solo diré que estamos hablando de un modelo de empresa que se caracteriza por cuatro cuestiones fundamentales. La primera, la, primera, la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. La segunda, una gobernanza democrática la tercera es la defensa y aplicación de los principios de eh, solidaridad. Y la cuarta la reinversión de la mayoría de los excedentes para mantener empleo, para mejorar la competitividad de la empresa, para, en definitiva, fijar y hacer mejor la empresa para el futuro. Básicamente hablamos de esto. Y, como decía Roberto también, empresas que tienen un compromiso ineludible con la responsabilidad social. Siempre decimos que… Eh, no son empresas socialmente responsables, sino que son la responsabilidad social hecha empresa, que hay una gran diferencia en este apartado también. Eh, ¿Cómo se organiza el sector y, por tanto, medir ese impacto en este sentido? Pues, el, el sector se organiza en torno a una Confederación Española, que es CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, que fue la…, que diría que en este momento ahora se ha unido Francia y Portugal, pero hasta hace muy poquito. Ha sido el único país que ha reunido en torno a una sigla y a una organización prácticamente toda la economía social de ese país. Y eso nos ha ubicado como referentes ante la Comisión Europea. Y esto ha sido muy importante, ha sido uno de los instrumentos fundamentales para efectivamente que los eurodiputados bajen aquí a este país antes que a ningún otro a ver efectivamente el impacto de la economía social en este sentido. Integra a 29 miembros en este momento, miembros que son confederaciones estatales, autonómicas, grupos empresariales, que representan a cooperativas, a sociedades laborales, a mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones del sector de la discapacidad y estas 29 bajan, descienden hacia 220 estructuras de apoyo en todo el territorio, que es lo que hace al final que se fije esa población al territorio. Y esta es la verdadera red de contención en definitiva. Me gustaría, ya sé que tengo que ir terminando, a veces pasa esto, voy a dar solo algunos datos de referencia y quiero terminar con una imagen que, que intentaré que si se, se puede pasar ahora al final. Iré. Bueno, simplemente cuatro o cinco datos. El 38% de la, de la producción agroalimentaria… No, pasamos, pasamos, un poquito más, pasamos, más, más, un poquito más, sí, sí, seguimos, sí, más, más, seguimos, seguimos es una que es un mapa. Aparece un mapa un mapa de España ahí. En, en... Seguimos en la siguiente. la siguiente. Este, lo dejamos ahí. Ahora... Efectivamente. Bueno, pues representa el 38% de la producción agroalimentaria de España, el 10% del sector energético, el 8% del sector industrial. El 41,2% del sector servicios, donde la economía de los cuidados va a tener un, un papel fundamental de cara a futuro. El 45% de la, de la promoción inmobiliaria está en manos de cooperativas de viviendas. Bueno, en definitiva, eh, un, un, un modelo empresarial conformado por estas familias que he señalado antes, que crean esa red de que estábamos hablando. Y, en definitiva, ¿qué, qué quiero trasladar con este, con este mapa? Bueno, quiero que vean que, efectivamente, hay un ecosistema de economía social en España. Estas son todas las regiones. Pues, en cada una de las regiones tenemos esas cooperativas de trabajo, esas cooperativas agroalimentarias, esas empresas de inserción, esos centros especiales de empleo. Es decir, que la, la filosofía que encierra la empresa de economía social está ubicada en todos los lugares y ahí, en esas comunidades, está, está impregnada, primero… La, la política estatal hacia la economía social, pero también las políticas autonómicas. Ha señalado la directora también hace un momento que ya hay estrategias en las diferentes regiones para potenciar la economía social, pero es que ya hay cada vez más políticas de los diferentes municipios, municipios que han entendido que tienen que establecer desde el municipio políticas en favor de la economía social. De modo que si el municipio tiene políticas en favor de la economía social y la región también y encima tenemos el paraguas del Gobierno de España que tiene una estrategia para la economía social, creo que el crecimiento, la consolidación y el futuro de este modelo de empresa es imparable, porque además tenemos ahora mismo ya, en los próximos diez años, un marco europeo que va a establecer políticas en este sentido. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo ese momento fundamental, todos. Todos los que trabajamos en este, todos y todas las personas que trabajamos en este entorno tenemos que eh, ser conscientes de este, de este momento que estamos viviendo y aprovecharlo, y aprovecharlo con los gobiernos, con Europa, para efectivamente crear ese ecosistema de economía social. Hasta que no tengamos ese 30, esos 30 millones de personas que significan un 15 o un 20% de participación en la vida europea y en la de cada país, seguramente nuestra incidencia política, que es importante hoy, pero todavía no será lo importante que deseamos. Pero creo que estamos en el camino de conseguirlo y con la ayuda de todos de todos los que trabajamos en este sector lo vamos a conseguir. Me quedan algunas cosas más, pero no tengo tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio Pedreño. Eh... Efectivamente, yo, es, es, es un aliado esencial la economía social ¿no? para las administraciones públicas porque, de alguna manera, es una tarea fundamental reforzar las, las relaciones con todas las instituciones europeas y estatales y generar esos mecanismos de coordinación y de participación. Eh, vamos ahora con Alfonso Volado Collado. Eh, vamos a hablar ahora de economía solidaria para la construcción del tejido social y, y cooperación Público comunitaria. Cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Eh, vos días, on, buenos días, según buenos días. Buen día a todos y a todas. Mm, antes, antes de nada, sumarme a los agradecimientos, a, sobre todo al, al grupo que, que nos ha permitido la, la ocasión eh, casi por primera vez en nuestra, en nuestra historia ¿no? como, como movimiento social eh, de dirigirnos a, a, a tan insigne auditorio. Eh, quiero agradecer también a Marisa en particular eh, que nos haya adelantado el discurso, así que si queréis os cuento unos chistes, eh, porque realmente eh, es muy, muy grato ¿no? comprobar cómo, cómo compartimos o cómo podemos compartir eh, con gente que estáis trabajando en el día a día en, en, en las instituciones eh, pues, elementos que son nucleares en, en nuestro relato, en nuestro discurso, en nuestra, en nuestra apuesta por la ...por la transición ecosocial. Estoy bajito, creo que me dicen. <risa> en cualquier caso, eh, no hace mucho coincidíamos con, con Maravillas... ...en una mesa parecida a esta, donde nos vinimos un poco arriba... ...y, y arranqué mi intervención afirmando la necesidad de evitar el colapso planetario... ...a partir de, de un marco socioeconómico poscapitalista. Igual no tenemos que situarnos en este, en este escenario tan apocalíptico... Pero, pero pocas dudan ya de que estamos en, inmersas en una, en una crisis sistémica, ¿no? que tiene muchas expresiones en lo, en lo social, en lo político, en lo cultural eh, y, por supuesto, en lo humanitario y en lo, y en lo ecológico. Eh, vivimos una crisis de sistema que, que exige, además, respuestas um, urgentes y transversales, porque no es solo económica aunque, aunque la, la, sea precisamente la doctrina hegemónica económica la que, la que nos ha traído hasta aquí, la economía del capital que no es un accidente, que, es un, que no, es, no es natural, es un, es un hecho impuesto a través de, de muchas y, y diversas eh, violencias y es un hecho impuesto en el que ni la ciudadanía, ni las personas, ni las comunidades, ni los ecosistemas hemos tenido mucho que ver, hemos tenido un papel bastante secundario. Y en ese contexto eh, es urgente imaginar lo que, lo que, lo que Yayo Herrero y otros autores han definido ¿no? como una transición ecosocial hacia un sistema que devuelva la centralidad a las personas, eh, a las comunidades y a los ecosistemas en los ciclos económicos. Eh, y ahí estamos, ahí estamos la, la, la gente de la, de la economía solidaria como, una, como parte de, de la respuesta a estas dificultades o por lo menos como la, la vía que hemos escogido eh, algunas para, para, para seguir albergando esperanzas ¿no? de un futuro mejor. La economía solidaria es un movimiento social, es una realidad socioeconómica que se basa en los valores practicados. En unos valores que se remontan a los ideales revolucionarios, al cooperativismo, a la mutualidad, a los movimientos sociales del siglo XX eh, con carácter emancipador, a los feminismos, los ecologismos, movimientos de liberación nacional, eh, de resistencia civil, pacifistas eh, y valores que compartimos eh, con, con, en buena parte con las familias, con el resto de familias de la economía social y de aquí la, un poco la, la especial alegría que me... Que, que siento el de estar aquí. ¿no? Eh, las, los valores vinculados al impulso colectivo, al cooperativismo, a la autogestión, el bien común, la ayuda mutua, la reciprocidad, esos aspectos que son nucleares en, nuestro, en nuestra manera de entender la, la, la actividad económica. Pero también los valores vinculados a la centralidad de la persona, y de la comunidad y del territorio en ese circuito económico. ¿no? Y de ahí la relevancia de la, de la organización social de los cuidados, más allá de ser una economía. No, es un deber y una obligación colectiva organizar los cuidados. Eh, los valores vinculados a, a la sostenibilidad integral. No entendemos la sostenibilidad ecológica sin un compromiso firme con la sostenibilidad social. No entendemos la defensa del medio ambiente sin, sin, sin, sin que vaya acompañada de una defensa efectiva de los derechos de las personas y las comunidades. Y, por último, el conjunto de valores que, que Juan Antonio conoce muy bien, ¿no? vinculados al trabajo, a la equidad, al, al hecho económico, a la generación de riqueza y a la justa distribución de esa riqueza. Eh, entendiendo que la riqueza es mucho más allá eh, de los ceros en la cuenta corriente. ¿no? La riqueza es, eh, es una vida que merezca la pena ser vivida. Eh, y no nos limitamos a ser una economía moral con esta con estructura de valores, sino que la economía solidaria se concreta en un modelo de acción social que desarrolla empresa, que desarrolla economía en el territorio, que generamos mercados sociales. Eh, que generan flujos económicos fijados en el territorio y que hemos demostrado nuestra capacidad de resiliencia. Y a través de, de, de sectores económicos que, que, que conocemos y que Juan Antonio ha mencionado, la economía, la economía solidaria como, como respuesta social eh, nace muy vinculada, efectivamente, ¿no? a, a las actividades económicas vinculadas a la justicia a la justicia social que conocemos en el ámbito de la economía social, eh, los recuperadores, la institución laboral, eh, la soberanía eh, alimentaria, el comercio justo, pero he ido desarrollando modelos, ha eh, eh, ido entrando ¿no? en, en sectores de actividad eh, mucho más eh, nucleares, mucho más si quieres, estructurales, ¿no? eh, la energía cooperativa la vivienda cooperativa en cesión de uso, la finanza ética, hemos construido instrumentos financieros propios de la economía solidaria y que hemos puesto a disposición de esta reconstrucción eh, social, política, ecológica. Eh, y además la economía solidaria es tremendamente permeable porque nos conectamos con muchos movimientos sociales porque forma parte de nuestra estructura social, nuestra sociedad, ¿no? Los movimientos sociales eh, que enriquecen muchísimo esta, esta propuesta socioeconómica que que os estamos explicando, ¿no? Eh, el emprendizaje social, las economías feministas, eh, la reivindicación de los comunes naturales, digitales, eh, las eh, economías comunitarias, la moneda social como respuesta a la, a la exclusión. Experiencias que al final vinculan comunidad y territorio y fijan eh, actividad económica en el territorio en la población. Eh, y ahí redes, eh, redes eh, somos eh, una plataforma confederal que lo que hace es eh, recoger esta, esta, estas articulaciones territoriales, eh, hasta 15 en los territorios del Estado español, eh, si quieres pasar la diapositiva, igual hay mapa o algo, eh, 15... 15 redes territoriales que comparten sus valores y, y cuatro, incluso cinco, redes eh, de sectores eh, concretos de actividad que, que desarrollamos actividad en el territorio a partir de estos valores. Eh, si quieres seguir avanzando, bueno, al final son, son, son dibujos y colorines que siempre queda, siempre queda vistoso. Eh, aquí somos un, cerca de un millar de empresas y organizaciones eh, que generamos... Eh, algo más de, de, de mil millones de euros en facturación, pero son, son datos, al final, no, no demasiado relevantes eh, y menos al lado de lo que con el resto de familias de la economía social podemos llegar a, a agregar. Eh, lo que es interesante en, en nuestra propuesta es que, que tenemos esta, esta vocación de movimiento social y eso sí que nos permite llegar a, a, a magnitudes de, de población implicada participando en proyectos eh, a nivel profesional, voluntario, eh, eh, a nivel de participación social, a más de 250.000 personas en el conjunto del Estado. Eh, en la práctica de red de redes somos, queremos ser un movimiento social que cuestiona el sistema económico, que propone una transformación eh, profunda de ese, de ese sistema económico y que, en coordinación con otros agentes y movimientos sociales, queremos ser un sujeto político de transformación a partir de esos valores y prácticas, sobre todo, de la economía solidaria. Eh, más allá de la innovación, buscamos transformación. Y por eso, y a partir de estas premisas, eh, creemos que como sociedad hay que imaginar estrategias eh, de políticas públicas de economía plural y transformadora. Eh, por la necesidad y por la oportunidad que apuntaba Maravillas antes. ¿no? Políticas de, de reapropiación eh, ciudadana del verdadero sentido de la economía. De democratizar los flujos económicos. Y, y ahí, pues bueno, la, la economía solidaria, la economía social y solidaria eh, debe ser un factor de cambio y muy relevante, porque como estamos apuntando, articulamos comunidad construyendo vínculo social a través de la participación, porque fijamos circuitos económicos en el territorio, reequilibrando eh, los territorios. En el caso del, del Estado español es especialmente relevante. Porque creamos condiciones para la sostenibilidad de la vida a través de las economías de los cuidados, a través de la organización social y porque generamos ocupación de calidad y una riqueza que no es solo económica, que es social eh, y que en definitiva quiere ser cultural. Eh, entendemos que la riqueza es todo aquello que podemos compartir, no todo aquello que nos gustaría encerrar en una cámara corazada eh, o en una cadena de, de blockchain. De hecho, eh, venía pensando eh, la economía social, el conjunto de familias que integramos la economía social. Ya incorporamos los objetivos de desarrollo del milenio eh, eh, mucho antes de que se aprobaran en, en la Asamblea de, la, de las Naciones Unidas en 2015. ¿no? Y a pesar de que mm, queremos y debemos ser críticas eh, con, su, con sus estrategias de aplicación, eh, debemos reivindicar la capacidad y el potencial para ser palancas eh, para su consecución. Eh, y En particular, en todas aquellas políticas que se orienten a la reconstrucción de, de tejido social, al equilibrio territorial y a la protección de los ecosistemas. Creemos que es urgente. Sin embargo, para construir una, una, una, economía, una economía plural y democrática debemos poder sumar a otros agentes y en este cuadrito que, que, os, que, os hemos, eh, bueno, que compartimos con, con vosotras y que viene de un trabajo eh, que desde nuestro punto de vista es interesante, que es el de la, de la Estrategia de Economía Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, creemos que una, que una visión plural y democrática debe tener en cuenta por lo menos a tres agentes. Por un lado, la, la empresa mercantil privada, una empresa mercantil privada, social y ecológicamente responsable, más allá del greenwashing, más allá de, del marketing que, que, que apuntaba antes eh, Roberto, eh, a través de una aplicación rigurosa a los criterios de, de responsabilidad social, a través de corporativa, a través de sistemas de, sistemas de, de certificación, de validación avanzados… Eh, y existen sistemas de ese tipo, eh, creemos que, que, que puede tener un papel muy, muy, muy relevante. ¿no? Primero, para, para acompañar eh, las políticas que, que puedan ser transformadoras. Y segundo, para poder visualizar una sensibilidad diferente. Tenemos que contar con esa capacidad ¿no? del, del, del sector mercantil. En segundo lugar, creemos que es imprescindible una Administración pública que sea consciente y se reapropie de su, de su, de su papel como agente socioeconómico. No solo político, no. Eh, la administración debe ser un agente socioeconómico que apueste eh, por políticas activas que tengan ese carácter transformador, que cojan el 129 y lo apliquen, de verdad. ¿no? Es importante que lo, que, lo, que, lo, que lo podamos reivindicar y que, además, se orienten al bien común, como hemos dicho en esta mesa. Y ahí, eh, desde Red de Redes y desde las redes eh, confederales, eh, confederadas en, en esta plataforma, eh, en cada ciclo político emitimos propuestas, emitimos eh, consideraciones programáticas que, que creemos que pueden orientar una acción política transformadora en ese sentido. ¿no? Desde, la, desde la compra pública responsable, la, las políticas de municipalización de los servicios y de los bienes comunes al servicio de la ciudadanía, eh, o incluso las políticas educativas. Es hora de que desde la perspectiva educativa eh, promovamos la participación, la implicación cívica y social de, de, de, de las niñas, los niños, los jóvenes, eh, que se impulse el pensamiento crítico, que se impulse la comprensión de la pluralidad en nuestra sociedad. Y el tercer eje, el tercer bloque, digamos, ¿no? que, que, que nos gustaría digamos, jugar un papel importante, que es la economía social y solidaria, a través de, de nuestros sectores económicos productivos, de la valorización de ese impacto, eh, pero también acompañadas de políticas de, de fomento y promoción activa, eh, como el impulso a la cooperativización del, del tejido empresarial, como el acceso a los recursos colectivos por parte de esta economía ciudadana, eh, desde una fiscalidad que ponga en valor el impacto social y ambiental de la economía social y solidaria, eh, la promoción de experiencias de gestión público-comunitaria muy exitosas en lo local, en el territorio, y creemos que es ahí donde realmente podemos hacer una incidencia más más evidente ¿no? en, lo, en lo local, que es donde fijamos la actividad económica, que es donde promovemos la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en la, en la, en la economía. Acabo ya, acabo con una, una reflexión muy rápida. Eh, los movimientos sociales, y nos hemos definido como, como movimiento social, eh, somos muy, clarivi muy, muy clarividentes, debe ser cosa de la inteligencia colectiva, de estar tan participadas. ¿no? Eh, y entendemos que, que cualquier respuesta a esta crisis sistémica pasa por... ...por resolver el conflicto entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida. Y eso lo hemos repetido hace muchos años que se está repitiendo. El movimiento ecologista, los movimientos de emancipación social. Eh, yo creo que es un reto que nos interpela no solo a los movimientos sociales... Eh, ...no solo a la economía social y solidaria, eh, no solo a la administración... ...a la cual debemos exigir un compromiso firme eh, por, por, por administrar el bien común y con la vista puesta en el bien común y al, y al conjunto de la sociedad, que somos todas y cada una de nosotras individualmente las que tenemos que emprender también estos pequeños cambios que al final mmm, son poderosos. Eh, nada más, muchas gracias y, y hasta pronto. Muchísimas gracias, eh, Alfonso. Hola, Collado. Vamos ahora con Yone Nolte Usparicha, presidenta de, de Laborpar. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la visibilidad, la promoción y, y la consolidación de las sociedades laborales como modelo de empresa transformado. poco el micrófono, porque tengo potencia de voz, con lo cual, si me acerco mucho, igual os taladro los oídos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y quiero, quiero, como han hecho el resto de mis compañeros y compañera de mesa, agradecer la oportunidad de estar esta mañana aquí. Y, además, lo agradezco de corazón, porque dentro de lo que son las familias de la economía social, quizás la sociedad laboral es una de las familias más desconocidas, ¿no? Antes comentaba Maravillas eh, la importancia de la visibilidad, ¿no? No puedo estar más de acuerdo que esa visibilidad hay que potenciarla no solamente a nivel europeo, sino a nivel, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel local, ¿no? Y ciertamente la sociedad laboral es una figura de la que seguramente muchos y muchas de vosotros y vosotras habéis oído hablar, pero no conocéis bien eh, qué, qué, en qué consiste, qué representa y entonces, bueno, pues en mi intervención de hoy voy a intentar comenzar por ahí, Voy a intentar eh, comenzar por explicar un poco qué, qué es la sociedad laboral para que nos, nos situemos y contextualicemos lo que, lo que contaré a continuación. Eh, quiero también eh, incidir un poco en, en cómo la sociedad laboral eh, es un elemento importante para la transformación socioeconómica que queremos impulsar todos y todas las que estamos esta mañana aquí. Y, eh, si soy capaz de convenceros, os comentaré algunas, algunos retos algunos retos que tenemos por delante, precisamente para potenciar ese crecimiento y que en estos momentos impiden, por ejemplo, en el caso de las sociedades laborales, pues que eh, podamos abordar ese crecimiento en la medida en que quisiéramos y llegar a ese 15% de, del PIB eh, al que hacía alusión Juan Antonio en, en su intervención. Entonces, inicialmente, eh, bueno, me han presentado, soy Jonenolte, presidenta de Laborpar. Eh, Laborpar se constituye en el año 2019, concretamente en diciembre del 2019, luego en marzo arranca, en marzo del 20 arranca la pandemia, con lo cual no he tenido mucho tiempo eh, para, para presidir, para representar eh, este colectivo, pero sí que es verdad que yo llevo vinculada al mundo de las sociedades laborales desde el año 2004, desde la agrupación territorial en la que trabajo, que es ASLE. Bien, eh, en estos momentos en España hay 8 aproximadamente 8.000 sociedades laborales y eh, representan o contratan aproximadamente a 55.000 personas trabajadoras. Estos son los últimos datos que tenemos del Ministerio. Con lo cual, representamos un conjunto de empresas pues, que incide directamente en esta economía y que es importante que conozcamos. Como decía antes, participamos, somos miembros, una familia más de la Ley de Economía Social y eh, en esta labor de representación que realizamos, aunque no todas las comunidades autónomas están integradas en, la, en nuestra asociación, en estos momentos hay ocho comunidades autónomas integradas en la asociación, sí que representamos a todas eh, las sociedades laborales de España. Os decía antes, nuestra labor principal desde Laborpar es la representación y esa, esa labor de lobby, ¿no? Identificar cuáles son esas expectativas, necesidades de las sociedades laborales, ver un poco cuál es eh, la situación de la sociedad e intentar desde las sociedades laborales dar respuesta a esos retos que tiene la sociedad y que creemos que podemos abordar desde el colectivo de empresas al que representamos, ¿bien? Y ahí es donde, eh, bueno, pues continuamente estamos trabajando en el día a día. La, la figura de la sociedad laboral eh, nace en la década del, a finales de los 70, principios de los 80 como fruto de una crisis. Eh, y desde entonces se han promulgado tres leyes, la primera en el año 1986, no voy a ir detallando cada una, pero sí que diré que en el año 2015 se promueve la última ley, la ley 44 2015, que incorpora también la figura de la empresa participada con un artículo con una vocación muy concreta y es la de que eh, se promueva la participación de las personas trabajadoras en todas las empresas, la sociedad laboral como máximo exponente en figura mercantil y también en, la sociedad, eh, en las sociedades convencionales. Y hago hincapié porque precisamente eso es lo que un poco manifiesta el artículo 129.2 al que venimos haciendo alusión a lo largo de la mañana. Bueno, pues hemos intentado plasmarlo dentro de, de esa ley del año 2015 que está pendiente de un desarrollo legislativo, pero él es, es ahora mismo eh, la normativa que, que, que nos regula. ¿Bien? ¿Y qué es, en principio, eh, lo que establece esa norma? Pues lo que hace, básicamente, es definir lo que es una sociedad laboral, que es una empresa mercantil, siempre lo digo, anónima o limitada, mayoritariamente participada por las personas trabajadoras. Es decir, más del 50% del capital está en manos de las personas que trabajan en la sociedad. Eso quiere decir que hay empresas... 100% participadas por las personas trabajadoras y hay sociedades laborales en las que existen también socios capitalistas. ¿Cómo hacemos para regular precisamente esa democracia participativa a la que aspiramos como empresa de economía social? Limitando el porcentaje de participación que puede tener cada persona eh, socia trabajadora a un tercio. Nadie en una sociedad laboral puede tener y ostentar más de un tercio del capital salvo la sociedad laboral de dos, donde efectivamente se va al 50% y hay un control efectivo por parte de eh, cada una de las dos personas eh, que integran la sociedad. El hecho de, de, bueno, de participar en el capital significa que esa, esa participación no tiene por qué ser exactamente igualitaria. En las sociedades laborales se tiende a igualar las participaciones, pero no siempre es así. Y a veces es interesante, pues porque a la hora de incorporarse y dado que hay que poner capital, hay personas que tienen más capacidad que otras y se puede regular a través un poco de, de lo que se aporta, ¿no? Pero sí que quiero eh, enfatizar, y es que en la sociedad laboral, eh, en esa dualidad de papeles que asumen las personas trabajadoras, como socias y como trabajadoras, prevalece la relación laboral frente a la mercantil. Es más importante el hecho de ser persona trabajadora que socia de la propia organización. Y eso nos lleva a todo el sector a cotizar en el régimen general de la seguridad social. Ese régimen, eh, bueno, que, que, digamos, nos, nos cubre o nos da cobertura a todos los españoles y españolas de una forma solidaria. Es decir, cotizamos en el régimen general de la seguridad social, aun siendo personas socias trabajadoras de la sociedad laboral. Y el otro día lo comentaba en la intervención en Europa, pero lo quiero enfatizar nuevamente porque venimos de una situación muy concreta, eh, la pandemia, y continuamente estamos todos eh, apuntando hacia la importancia de la resiliencia y que la economía social efectivamente ha demostrado nuevamente eh, la capacidad de resiliencia. Y yo lo quiero enfatizar porque es que es cierto, lo quiero enfatizar con datos, con datos de las sociedades laborales. No he traído datos numéricos, pero sí que puedo decir que desde el momento en que se produce la pandemia en este país, las sociedades laborales, poniendo a las personas en el centro de la organización, empiezan a adoptar medidas que protegen la seguridad y salud de las personas de una forma que va mucho más allá de eh, la, la, que, eh, bueno, eh, la exigible, digamos, eh, legalmente. Podría traer muchos, muchos ejemplos, pero no solamente eso, con el ánimo de preservar el empleo empiezan a adoptar medidas de distinto calado. Antes comentaba alguna también, creo que ha sido Marisa, eh, reducción salarial, modificaciones de turnajes, eh, acumulación de, de horas, modificación de vacaciones, es decir, todo con tal de preservar el empleo. Pero hay una, una herramienta que también se ha utilizado por las sociedades laborales y que quiero poner en valor y son los ERTES. Precisamente el hecho de poder cotizar en el régimen general de la seguridad social ha supuesto una herramienta fundamental para la supervivencia y esa resiliencia de las sociedades laborales, dado que muchas de ellas han recurrido a los ERTEs, herramienta que ha resultado tan importante durante este periodo. Y, eh, y, bueno, y creo que es un valor a tener en cuenta en, la, en las sociedades laborales, porque, precisamente, eh, a partir de esas supervivencias, cuando se puede enfrentar el futuro, se puede pensar cómo nos reconducimos, cómo cambiamos y nos adaptamos al mundo que ha quedado después de esta pandemia, cómo crecemos, porque todas las sociedades laborales tienen vocación de dimensionamiento, cómo incorporamos nuevas personas socias trabajadoras a la organización, eh, adoptando medidas, por ejemplo, priorizando la inversión frente al reparto de beneficios cuando los hay, siempre pensando en la consolidación del proyecto empresarial. Son medidas que las sociedades laborales son intrínsecas a la sociedad laboral, porque precisamente, como os decía, son proyectos que nacen con esa vocación de sostenibilidad y para eso es fundamental el relevo societario. No solamente hay que crear empresas de economía social, sino que hay que mantener las que existen. Y una herramienta fundamental para que esas empresas se mantengan es el relevo societario, que las personas cuando acceden a la jubilación pasen su participación a las personas más jóvenes que se incorporan por primera vez a la eh, sociedad laboral, potenciando ese primer elemento que veréis ahí, que es el de la sostenibilidad. Voy a ver un poquito de agua porque comentaba también esa contribución, resiliencia, pero también hay que tener en cuenta otra... Otra bondad ¿no? que tienen las sociedades laborales que es precisamente el enraizamiento, la localización. Por eso mismo también las, las sociedades laborales y otras formas de economía social se erigen como un elemento muy importante para la localización, por ejemplo, de las personas en los entornos, entornos rurales. Eh, la participación, son empresas participadas. Tengo que decir que el elemento más transformador como empresa es la participación en el capital, que es, eh, en nuestro caso, además, se, se, eh, se da um, de forma clara. ¿no? Pero también es importante potenciar esa gestión participativa, esa autogestión que hablábamos. Eso hay que potenciarlo también. Cuando alguien se incorpora a una sociedad laboral, hay que formar, hay que potenciar, hay que eh, inculcarle esa cultura empresarial. Y eh, a través de nuestras empresas, ¿qué estamos haciendo también? Retener el talento. Ahora mismo que, que estamos hablando de que tenemos un problema eh, de talento, que hay una fuga de talentos importante, ¿por qué no retenerle a través de la participación en el capital? Otro elemento a tener en consideración eh, eh, en este campo, ¿no? Eh, porque, además, cuando, cuando incorporamos a una persona, que estamos consiguiendo? Corresponsabilizarle con el proyecto. Es decir, no solamente le estamos dando un, un empleo indefinido, sino que le estamos eh, correspon, correspon, corresponsabilizándole y alineando absolutamente sus intereses con los de la propia empresa. Entonces, es un elemento también a tener en consideración. Todo esto, que ha provocado? Bueno, pues que vayamos dando respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no es que sea algo nuevo, sino que ya veníamos haciéndolo. Dábamos respuesta a muchos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero eh, hay algunos de ellos que tocamos muy especialmente, y lo paso muy por encima porque veo que el reloj va para adelante y no quiero dejar de contar algunas de las cosas que tengo en mente. ¿no? Eh, bueno, especialmente en el 8, también quiero decir que el 10 es fundamental, <risa> sí. el 10 que es eh, el, lo que es las desigualdades, la eliminación de las desigualdades. Aquí quiero dar un pequeño dato. No es casual que el territorio, la región de, de Europa, que tenga un, tiene el, el índice Gini, que es el que mide la desigualdad el menor en la menor dispersión, sea Guipúzcoa que es el territorio donde hay mayor presencia de sociedades laborales. Bueno, es un, no es que haya mayor, sino que hay un gran número de sociedades laborales y está también todas las cooperativas, incluso el Grupo Mondragón. Es decir, algo tiene que decir, ¿no? Quería dar ese dato. Y también contribuimos, como no, a, a bueno, por, por supuesto, que a, la, a lo que es la igualdad eh, de la mujer y el hombre, desde el momento que se accede al capital, participación en los órganos de edición, igualdad retributiva, también a la formación, capacitación a lo largo de toda la vida laboral. Bueno, dicho todo esto y puesto un valor un poco lo que es la sociedad laboral, sí que es cierto, y aquí voy a ir haciendo un poco alusión a las cosas que se han ido diciendo a lo largo de la mañana, ¿no? El crecimiento. No podemos estar más de acuerdo de la importancia de crecer. Y vuelvo a decir, el crecimiento viene del mantenimiento como de la creación de nuevas empresas. ¿Bien? Podemos pensar y articular nuevas medidas, pero es fundamental también revisar las que ya existen y que las que existen den respuesta verdadera a la situación que tenemos. Y aquí me voy a centrar principalmente en varias cuestiones. Y me voy a centrar sobre todo porque, siendo todas importantes, algunas son urgentes. Y ya las hemos podido comentar, pero también quiero ponerlas en vuestro conocimiento. En primer lugar, quiero hablar un poco de la reforma laboral. ¿Vale? Reforma laboral con la que compartimos total y absolutamente la finalidad. Si nosotros, precisamente, somos un colectivo que siempre hemos apostado por el, la, la, la contratación indefinida y todos los socios trabajadores de las sociedades laborales son trabajadores eh, por cuenta ajena con contrato indefinido. ¿Qué nos ocurre con la reforma laboral? Bueno, pues que su promulgación que compartimos, además, eh, va a, a disminuir la tasa de, de temporalidad que hay en este país, que es increíble. Eh, bueno, pues trae consigo otro tipo de consecuencias, en este caso en, en, en, el, en el ámbito de las sociedades laborales negativas. ¿Por qué? Porque generalmente en una sociedad laboral cuando se incorpora una persona al, a la plantilla se requiere de un tiempo para ver si esa persona es idónea como socia, es decir, si se integra, si culturalmente comparte los valores, es decir, no se le da la oportunidad de incorporarse como socia desde el primer momento, eh, salvo que sea una, una figura de emprendimiento, se esté emprendiendo. Entonces, claro, hace falta un tiempo. Eh, si desde el primer momento la incorporamos con contrato indefinido, tenemos dos handicaps. Primero, que nuestra ley contempla un número máximo de personas con contrato indefinido que no son socias y esos límites estaban pensados para la situación y el contexto anterior, no están pensados para el contexto actual, con lo cual en estos momentos son unos límites muy poco flexibles. En segundo lugar, eh, un tema que también nos preocupa mucho y sobre el que estamos trabajando ya, la capitalización del desempleo. La capitalización del desempleo es una herramienta que no solamente sirve para crear empresas, también sirve para incorporar nuevos socios y socias a las sociedades laborales y a las cooperativas. Claro, la capitalización se accede desde el desempleo. ¿Cómo se funcionaba hasta ahora? Normalmente nos incorporábamos a una sociedad laboral con contrato temporal y cuando había una idoneidad, en un año, año y medio, dos años, eh, se incorporaban, capitalizaban el desempleo y compraban acciones capitalizando el desempleo, una herramienta importantísima para el relevo societario y la sostenibilidad de las empresas en el tiempo. Si de ahora, a partir de ahora las personas se incorporan con contrato indefinido, nos encontramos con la problemática de que no van a poder capitalizar ese desempleo. Y esto es importantísimo, porque las personas no son capitalistas, es decir, tienen recursos limitados. Entonces, podemos pensar en nuevas herramientas de financiación, que creo que hay que pensarlas y además traigo alguna propuesta, pero es fundamental también que las que existen las mantengamos. Entonces, aquí, bueno, es un tema que tendremos que trabajar. Eh, en cuanto a la creación, sí quería hablar un poquito del tema del emprendimiento, con una cierta preocupación, porque ya estamos viendo a lo largo de los últimos años un fomento muy grande del emprendimiento individual frente al emprendimiento colectivo, ¿bien? Eh, y aquí me voy a centrar en la, las características de, de las personas emprendedoras, ¿no? Cuando, cuando se va a arrancar un proyecto empresarial y no se conoce eh, cuál va a ser el desarrollo de ese proyecto, eh, las personas lo que buscan es un modelo, Muchas si miramos los valores, pero también miramos que sea, no sea costoso, bien, eh, que limite la responsabilidad, por supuesto, y eh, que, digamos, tenga unas, una forma de instrumentalizarse lo más sencilla posible. ¿Qué nos ocurre a las sociedades laborales? Que dentro de la ley tenemos una una cláusula que dice que a los 36 meses de Constitución, las pequeñitas, eh, las que se constituyen con dos, a los 36 meses eh, las, eh, necesariamente hay que incorporar a una tercera persona al capital. Entonces, aunque la práctica nos dice que muchas veces ocurre, con aquellas que no ocurren directamente se tienen que, que descalificar y dejan de formar parte de la familia de la economía social. Y aún para las que sí ocurre, en un momento inicial en un momento inicial, este elemento es desincentivador, porque al emprendedor o a la emprendedora le genera incertidumbre, le genera incente, incertidumbre y a la hora de optar entre unas figuras y otras, optan por la que más certeza le, le aporta. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el contexto eh, actual, yo creo que es fundamental atraer a la economía social, por lo menos al principio, y ya nos preocuparemos luego de potenciar la laboralidad en la que tanto creemos desde nuestro sector. Entonces, creo que aquí también tenemos algo a trabajar eh, de forma importante. No me quiero oír sin comentar dos cosas, eh, y además porque Marisa hacía alusión el tema de la transformación de las empresas, y además porque me he dedicado a ello durante mucho tiempo. Eh, creo que tenemos una gran oportunidad eh, con la transformación, es decir, con la transmisión de empresas, propiedad individual o múltiple de personas eh, ordinarias que van a acceder a la jubilación y no tienen un relevo natural familiar. Y en estos momentos hay muchas de estas personas que no, no contemplan como una alternativa la transmisión a, eh, a las personas que trabajan en ese proyecto empresarial. Entonces, primero, tenemos que intentar visibilizar que es una alternativa real, creíble y además eh, la más óptima, porque ¿quién tiene el conocimiento de la empresa? Las personas que trabajan en ella. ¿Cómo retenemos su talento? A través de darles esa participación e intentar que esa empresa se consolide. ¿no? Entonces, eh, para poder abordar este tipo de procesos sería deseable también impulsar algunas medidas. En algunos países de, de la Unión Europea tienen, por ejemplo, incentivos, por ejemplo, incentivos fiscales, no solamente para los adquirentes, sino también para los transmitentes. Son tales los incentivos que un asesor de una empresa o el propio propietario no puede dejar pasar la opción de transmitir a las personas trabajadoras. Y en cuanto a los incentivos de los, de los adquirentes, yo sí quiero también hacer un una, una apunte. ¿no? Y es, me parece intolerable en estos momentos que los incentivos a un tercero, a un fondo de capital riesgo, o a un business angel, sean en estos momentos mejores que los que obtiene un trabajador o una trabajadora que compra las acciones de su propia empresa. Creo que ahí también tenemos que hacer algo y son cosas que están en este momento en marcha. Y, por último, y ya lo siento, me estoy extendiendo, aquí han sido ordenadísimos con los tiempos, pero es que me parece fundamental. Eh, también quiero hablar un poco de las reconversiones, reestructuraciones empresariales. Y, y aquí quiero decir que es fundamental también, estamos ahora mismo eh, viendo cómo se está intentando modificar la ley concursal. Me consta que desde la Dirección de Economía Social se han hecho aportaciones intentando que se incorporen medidas que favorezcan la adquisición de las empresas por parte de las personas trabajadoras, pero no estamos llegando, no estamos llegando. Y es fundamental, en Italia tienen la ley marcora que establece una preferencia en favor de las personas trabajadoras. ¿Por qué no lo ponemos aquí en marcha? Entonces, dejar esto sobre la mesa y también decir otro problema que tenemos en las reestructuraciones empresariales tiene que ver con la tesorería general de la seguridad social y tiene que ver con la derivación de deuda. Es decir, si la empresa la, se la quedan las personas trabajadoras en el marco de un procedimiento concursal, eh, como evidentemente hay una sucesión sobre todo en la, en la plantilla, son las mismas personas las que trabajan en el proyecto anterior en el nuevo, eh, automáticamente la seguridad social nos considera sucesoras y nos deriva la deuda de la seguridad social de la empresa anterior. No es una deuda excesivamente grande hoy por hoy, porque ya sabemos que hay una limitación en la deuda, ¿no? pero, eh, pero es un elemento absolutamente desincentivador y, además, es un riesgo. Yo, cuando estoy con un grupo de promotores, no les puedo abocar a adquirir la unidad productiva sabiendo que en un momento determinado puede llegar la Seguridad Social y trasladarles esta deuda anterior. Entonces, ahí también creo que tenemos un trabajo para hacer. Entonces, me está dando miedo a la directora que ha venido y nos ha contado inicialmente que tenía tres, tres temas para trabajar durante este año, que son la ley de inserción, la ley de cooperativas y la ley de economía social. Y como parece que ha ido al supermercado con un carrito grande, se lo estoy llenando porque creo que hay otros temas también que son importantes, que hay que trabajar, que nos afectan. Y, y que si conseguimos eh, sacarlos adelante, vamos a lograr tener empresas que tienen a las personas en su centro, que están pensando en generar riqueza, en dar respuesta a los ODS y, sobre todo, abocar a por un desarrollo eh, socioeconómico muchísimo más cohesionado, mucho más basado en las personas y mucho más igualitario. Muchísimas gracias y, de verdad, lo siento muchísimo, pero es que era una oportunidad. Gracias a ti, John Enolte, presidenta de Labor Par. Pues vamos a abrir ahora un pequeño turno de, de palabras, y, si alguien quiere tomar la palabra, es decir, preguntar algo. Por aquí tenemos tres. Por aquí, por primera fila, quer eh, ¿queréis tomar la palabra? Sí, sí, Hola, buenos días a todas y a todos. Eh, encantadísima de estar aquí. Soy la presidenta de la Asociación Valenciana de, para el Fomento de la Economía del Bien Común y estoy también en representación de las otras asociaciones territoriales y eh, del movimiento en general. La verdad es que es un terreno muy abonado para nuestro modelo económico, porque… Soy consciente de que todos los partidos que han organizado esta jornada tienen algo en común, ¿vale? en su denominación. Fomentan también la unión y así que teníamos que estar. Me gustaría, además, hacer un agradecimiento muy especial a la diputada Marisa Saavedra, porque, bueno, por, por la diferencia que ha tenido con este modelo y por, por ser compañera, además, de profesión y de, y de asociación. Sí que quería hacer una aclaración, porque tenemos que partir de una base de que el modelo de la economía del bien común es cierto que es un modelo transformador, porque quiere eh, efectuar cambios positivos y sociales, pero eh, en ese sentido es un movimiento político, pero es apolítico porque necesita el consenso de todas las fuerzas ideológicas. Nació en el año 2010 de la mano del profesor austriaco Christian Felber y desde ese momento se ha ido extendiendo por toda Europa, América Latina y también en España. En España contamos con siete asociaciones territoriales y bueno, ya hay más de 800 empresas eh, a nivel mundial que están también colaborando. Eh, la economía del bien común se basa en cinco valores, que son la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la participación democrática. Se ofrece también como una alternativa al modelo capitalista. Eh, bueno, es que de todo lo que habéis estado aportando, que por supuesto parece súper interesante, pues, bueno, está incluido dentro de este modelo entonces, lo que cambia es la competitividad por la cooperación, por ejemplo. Es un modelo holístico y evidentemente, integra todas, todos los modelos de, de economías que están surgiendo y que ya están actuando para cambiar el, el modelo que tenemos, como es la economía social, la economía circular, la economía verde, etcétera. Cuenta también con unas herramientas que lo diferencian, que sirven para medir, Cómo estos valores que acabo de nombrar interactúan con todos los agentes, bien de la empresa, bien de los municipios o bien de los centros educativos. Porque sí que quería dejar también una cosa clara, que no solo es a nivel empresarial… Eh, los cambios que genera, sino que en un municipio, por eso necesita el consenso también de todas las fuerzas políticas de los ayuntamientos para encaminar esa, esa localidad, ese territorio hacia, hacia el bien común. Este modelo económico ha sido reconocido en el año 2015 por el Comité Económico y Social de la Unión Europea como un modelo eh, que fomenta la cohesión humana y favorece las relaciones eh, personales y sociales, y también eh, que tiene que estar incluido en el marco normativo jurídico europeo, que acabáis también de nombrarlo, porque promueve un desarrollo a través del de producto del bien común y del balance del bien común. Por ello, necesitamos también, eh, es otro de los retos que tenemos, cambiar el Producto eh, Interior Bruto, porque lo que mide es eh, la producción de bienes y servicios de los mercados por el producto eh, del bien común, que mide eh, la sostenibilidad, los derechos humanos, la calidad de vida, la felicidad de las personas porque, sobre todo, es un modelo que se centra en la atención y en los cuidados. Es que eh, es eso, ¿no? Había un montón de sinergias porque estamos en el mismo camino. Y también ahora eh, podemos felicitarnos porque vamos a participar también junto con 13 miembros más en la evaluación de los informes de sostenibilidad de las empresas de la Unión Europea, participando en el Grupo Asesor Europeo de Informes Financieros. Por tanto, eh, otra cosa que también se ha comentado… Sí, ya. Otra cosa que se ha comentado que el modelo que desarrollamos utiliza la metodología de la gobernanza y, en ese sentido, eh, en la Comunidad Valenciana pues tenemos un convenio de colaboración también con la Administración Pública y otras, y otras entidades. Así que muchas gracias por, por esta posibilidad de participar en, en esta jornada. Gracias. Comentan que el compañero se tiene que ir pronto, o sea, que si, si quieres intervenir. Gracias. Pues muchas gracias eh, y disculpad, pero tengo que coger tren a, a las doce y media y voy un poquito justo. Eh, saludar a, a todas las personas que, que están en esta jornada es un placer, ¿no? Dedicar un rato de un viernes de la mañana a hablar de economía social, tanto a las personas del Gobierno como a las entidades representativa de, del sector. Agradecer, por supuesto, a Unidas Podemos que ponga el foco en, el, en la economía social, aunque también tenemos que mostrar nuestra sorpresa ¿no? por no estar como cooperativismo –en concreto, como cooperativa de trabajo– en la mesa, sobre todo si vamos a hablar de, de transformación, de la capacidad de transformación. ¿no? Eh, yo creo que me gustaría compartir, sobre todo también el artículo 129 hace de forma explícita referencia a las cooperativas. ¿no? Yo me gustaría eh, compartir con vosotros y con vosotras eh, algunas reflexiones, no, sobre todo centrándonos, centrándonos en esa capacidad transformadora de las empresas de economía social. En concreto, eh, las cooperativas de trabajo eh, somos la democracia económica llevada al máximo nivel. ¿no? Una, un voto, una persona socia, un voto, ¿no? indistintamente del capital social que tengamos, indistintamente del papel que, ten, que tengamos eh, dentro de la estructura técnica, por así decirlo, de la cooperativa. ¿no? Por lo tanto, antes de la democracia económica aspirada, tenemos también que reforzar esa democracia económica. Otro elemento, que para mí también es importante, es de la capacidad transformadora, tiene que ver con, con la capacidad de emprender. También lo comentaba la compañera de Laborpar, también cuando hacía referencia al compañero de Reas, eh, el emprendimiento colectivo, ¿no? como fórmula de generación de empleo estable y de calidad, con ese doble papel que tenemos como socios y trabajadores. Otra, otro elemento transformador, lo comentaba también el presidente de CEPE. Queremos quedarnos en nuestros pueblos, queremos quedarnos en nuestros barrios, ¿no? Queremos aportar a ese reto demográfico tan importante que tenemos delante. Eh, otro elemento que me parece importante, somos empresas y nos sentimos también orgullosos y orgullosas de ser empresas, que intervenimos en el mercado, pero con una prioridad y con unos enfoques diferentes, ¿no? Por otro lado, el modelo participativo que, que entendemos que hay que llevar a cabo y que nuestros estatutos nos exigen, creo que también es importante, la participación como un elemento trascendental. Y, por último, una cuestión que también me, me parece que, que es importante poner en valor con respecto a las cooperativas de trabajo, y es que se reparte el beneficio en función del trabajo ¿no? y no del capital, lo cual me parece también un elemento importante dentro del contexto que tenemos. Coseta, y con esto voy terminando, somos 17.300 empresas las que representamos en todo el territorio con 15 organizaciones. Y yo quiero compartir una reflexión o una preocupación a futuro que también hemos compartido con el presidente de CEPE que somos parte de CEPE y nos sentimos muy cómodos dentro de CEPE, pero es un tema que hemos debatido y que hemos compartido en algunas ocasiones, ¿no? Y es qué pasa con esas empresas eh, que, que se ponen el traje ¿no? de, de lo social, del impacto positivo, empresas que hablan de lo nuestro, pero no, son, no somos nosotros ni somos nosotras, ¿no? Ojo a que se metan las empresas de siempre en nuestro sector con, con la única finalidad de hacer recursos o, de hacer, o hacer caja, ¿no? Y la última reflexión tiene que, hacer con, con, tiene que ver con lo interno. Creo que todas las personas que estamos aquí entendemos ese modo de hacer empresa, ¿no? Creo tanto escuchaba a Reas, escuchaba a, a, a Laborpar, por supuesto, a la directora general y al presidente de CEPES. Yo creo que coincidimos en el 99% de los elementos, ¿no? Pero hay que intentar también hacerlo tangible. Eh, eh, necesitamos proyectos viables eh, que podamos tocar, que generen proyectos sostenibles y viables desde el punto de vista económico y generando empleo estable y de calidad, ¿no? Y ahí creo que las cooperativas de enseñanza, las cooperativas de consumo, de vivienda, de industria, de cuidados, tenemos mucho que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, entonces voy a pedir brevedad. Hay dos turnos más por aquí adelante y después ya comentamos, en, haremos una pausa en el café, podemos seguir hablando ahí y ya volvemos con la siguiente mesa. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Soy Lupe Martín, soy presidenta de FAEDEI, la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción. Bueno, pues sumarme también al agradecimiento por la organización de esta jornada y, sin más, si estamos hablando de una economía que transforma la vida de las personas, ¿cómo no hablar de la empresa de inserción como una fórmula ideal para transformar la vida de las personas más vulnerables? Y bueno, ¿qué somos las empresas de inserción? Pues somos fórmulas eh, mercantiles o cooperativas, somos entidades de la economía social, que operamos en el mercado laboral como cualquier otra empresa, que ofrecemos productos y servicios, pero que tenemos una finalidad muy clara y, de, y diferenciada de las otras familias de la economía social. Nuestro objetivo es integrar en el mercado laboral a personas que por otra vía no lograrían acceder. O sea, trabajamos con personas que de, vienen derivadas de los servicios sociales competentes, trabajamos con ellas en lo que nosotros llamamos el itinerario de inserción, que es todo un conjunto de medidas de apoyo, de acompañamiento, de, de orientación, un conjunto de, de servicios totalmente individualizados, personales, ajustados a las necesidades de cada persona y, si, y siempre pensados para resolver aquellas problemáticas que están dificultando que esa persona se integre plenamente en la sociedad. Estas entidades, las empresas de inserción, estamos promovidas por entidades sin ánimo de lucro que garantizan pues, este fin social. Y, y bueno, simplemente decir que, que, los objetivos, que con el objetivo que desempeñamos eh, basta con echar un vistazo a nuestros balances sociales para comprobar… Que, logra, que realmente hacemos un trabajo con estas personas para sacarlas de la situación de exclusión y que verdaderamente son insertadas en el mercado laboral, no solo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia. Creo que también tenemos, escuchando a IONE, un trabajo mmm, por hacer, ¿no?, sobre todo relacionado con el emprendimiento colectivo, que quizá puede ser una fórmula, una alternativa a la inserción final, ¿no?, al tránsito de estas personas al mercado laboral. Yo creo que mmm, no conozco otra política de empleo que tenga unos resultados como los que dan las empresas de inserción con unas inserciones que están por encima del 60% cuando las personas finalizan estos procesos. También quiero decir que las personas son contratadas bajo el convenio colectivo del sector en el que se desarrollan y que, y que por supuesto, tienen una remuneración desde el primer día. O sea, hacemos esta, esta doble labor ¿no? de generar ese empleo remunerado de manera paralela a ese conjunto de intervenciones que, que hacen que se consiga el objetivo de la integración en el mercado laboral. Nos quedan muchos retos por delante, está claro, ya los adelantaba maravilla. Para nosotras es fundamental la nueva ley, la modificación de la ley de empresas de inserción. Nos preocupa mucho el intrusismo, también lo decía Luismi, y, y, y, y otras temáticas. ¿no? La ley se nos queda obsoleta y, y estamos trabajando en ello. Otro reto es, pues, por favor, que se cumpla la ley de, de contratos del sector público. Las reservas de contrato, aunque es verdad que hay alguna más, es prácticamente insignificante y para nosotras supone, pues, eso, crecer y, y consolidarnos como un modelo fundamental para la transformación de la vida de las personas más vulnerables. Gracias. Bueno, como soy el último, voy a ser muy breve. Eh, gracias por la oportunidad, gracias por la jornada. Eh, yo soy David Sánchez, soy el coordinador de Centro Sur de CAES, director de series, y represento a la Mesa de Finanzas Éticas. Bueno, eh, estoy representando a COP57, estoy representando a ECOCredit, estoy representando a FIARE Banca Ética, estoy representando al Observatorio de Finanzas Éticas FEPT, estoy re eh, representando a CAES. Muy breve. Eh, iba a coger uno de los mensajes que más me impactó desde el inicio de mi relación con FIARE. Las consecuencias económicas…, eh, perdón, la decisión del, del, del acto económico tiene consecuencias sociales. La mesa de finanzas surge para intercooperar todas estas entidades y imbricarnos con las redes de economía, especialmente con REAS que es donde surge. Pero, una vez más, quiero volver a dar el mensaje. Las decisiones económicas tienen implicaciones sociales y las cooperativas, las sociedades anónimas laborales, asociaciones mutuas, mm, vuelven a poner a la persona en su sitio. Hablamos de calidad de trabajo, hablamos de conciliación. Son mensajes que se han estado dando durante estos últimos años con un altavoz muy grande, donde grandes empresas eh, canalizan ese mensaje, pero eso es, es un hecho diferenciador en nuestro ADN desde hace 35. Hay cooperativas que tienen 35 años, 30… Hay sociedades mercantiles, que además agradezco mucho a Alfonso que, que haya hablado de sociedades mercantiles, como podemos ser nosotros, donde estamos… Eh, con un ADN perfectamente sincronizado con las cooperativas. Entonces, otra vez más, y ya es la, la tercera y última vez que lo digo, las consecuencias económicas, ¿vale? las decisiones de la compra, cuando tú compras, cuando tú tomas una decisión financiera, tiene consecuencias sociales. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer un, una pausa de 15 minutos. Hay café en la sala de al lado, así que nos vemos ahí.